El Foro del Agua de El Salvador realizó una concentración en el Monumento del Divino Salvador del Mundo y luego se dirigió en marcha a la Asamblea Legislativa, exigiendo la pronta aprobación de una normativa que contribuya a cuidar ese vital recurso. Desde el movimiento social se han presentado una serie de propuestas de anteproyectos de ley que no han, sido, no han sido discutidos ni analizados debidamente. En primer lugar, tenemos una propuesta de reforma constitucional que fue aprobada en abril del 2012, pero ha sido paralizada. Eh, posteriormente, esa, esa propuesta debe ser ratificada por la actual Asamblea Legislativa y en mayo, cuando se llevó al Pleno, algunos partidos políticos se opusieron rotundamente a que se, a que se apruebe la ratificación en la cual se reconoce el derecho humano a la alimentación y al agua. La ley del agua continúa en discusión en la Comisión de Medio Ambiente en la Asamblea Legislativa.